¡Chao amichis de Freezy Más. da Pablo! El giorno de hoy un bellísimo allenamento, hoy vamos a elaborar el abdomen, el abdomen. No dimentiquemos que para per tu haber un abdomen así esmaltito es importante una sana y correcta alimentación de 3 a 4 volte al giorno dependiendo el fabisoño de ogni persona. Fuori de esto hay que aggiungere ejercicio Aeróbico de cerebro, primero la alimentación, eh, ejercicio aeróbico y dopo el ejercicio abdominal. El giorno de hoy vamos a hacer dos cosas: ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a, a elaborar la, el cardio, el cardio con tres ejercicios y dopo le metemos tres ejercicios para el abdomen. y logramos un óptimo resultado. Ok, va bene Para el giorno de hoy hayamos bisogno de, de un peso Puede ser una botella de agua De un litro, dos un litros eh, una, una, una corda Si tú no hay la corda No te preocupes Fai finta que hay la corda Y salta, y salta, y salta, y salta Ahora vamos a fare Tres ejercicios Tres ejercicios Con el método Tabata Vamos a fare 40 segundos de, de ejercicio Con 10 segundos de, de recupero Vamos a fare esto tres voltes dos porque fachamos tres voltes el cerebro no 9 vamos a hacer una pausa de 30 a 40 segundos, así tú prendes un gocho de área y dopo finalizamos con el abdomen, ok, perfecto, vamos a meter el pan y... vamos a poner un, un conito, una un espacio, un espacio que puede ser de 2-3 metros y el tapetino el tapetino la corda y el peso que puede ser la botella de agua o, o un manubrio lo que tú hay en casa vamos a movernos un poquito, un poquito, un poco un poco en dietro ta ta ta, abro, chiudo. me piego, salgo nuevamente ta. Ja, ja, ja. Ah. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete, inscríbete a eso. Láchame tu comentario, Pablo. Me sirven los ejercicios, no me sirve. Me han ayudado un poco. Tus comentarios me ayudan a, a salir y a, a mejorar, ¿no? aunque Ok, perfecto, perfecto. Un piccolo balletto. Ta, ta, ta, ta, ta. Torno indietro, torno indietro. Echando. Uno, dos. Vamos a portar el, el talón al gluten. ok cambio cambio cambio cambio cambio ok perfecto perfecto vamos a iniciar vamos a impostar nuestro timer vamos a hacer hoy ejercicio lo repito tres voltes tres voy a iniciar primero con la corda si tú no hay la corda no te preocupes by jumping ya 40 segundos con 10 segundos de recupero me preparo me preparo 3, 2, 1, vía. aspecto las señales. Ok, vamos a saltar la corda. Vamos a saltar la corda por un espacio de, de 40 segundos, 40 segundos. Ta, ta, ta. Lo importante. Debe ser constante, constante, constante. Piano, piano, vas siempre a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo. No Aquí hablamos español. <risa> Español Lentamente, lentamente, lentamente Vaya a tu ritmo A tu ritmo, a tu ritmo Piano, piano Son 40 segundos, 40, 40. Uh. <risa> ok, Nuevamente, nuevamente, nuevamente Nuevamente, puro cardio, cardio, cardio, cardio. Vamos bueno, si te haves, talón indietro, talones bueno. Siempre, siempre, alénate a tu ritmo. Si serán personas más fuertes de ti. Aunque menos, alénate. El último, el último con la corda, Dopo tocamos de A a B respira, respira, la respiraciones es importante si vuelve a parir el velo sano y fuerte debe de lotar Nesuno te regala niente. Las excusas no bruchen y lo Perfecto. Próximo ejercicio. Toco. De A a B. Continúo continuo, paro, toco, ta ta ta, en punta, toco, continuo, toco, ta, toco, ta, toco, ta, toco, Da, y resiste, resiste Perfecto. María, Claudia vamos, vamos, vamos cambiamos, Miquela uh. vamos a cambiar de lato cardio, cardio, cardio Topo. Toco, ta toco, ta toco, ta ta uh, respira ta toco, ta torno en punta en punta en punta. Toco. Último. Toco. 40 segundos. Toco. Ta. Toco. Forza. Ta. Tú puedes postar el, el cono Giovanni. Dependiendo del espacio que tú hay en casa. Ok. Vamos a meter un poquito de jumping ya tercer ejercicio. Tócalo, toca. Dopo de los tres jumping ya, andiamos con un minuto de, de pausa y finalizamos con abdomen. Toca, amortigua. ¡Forza, forza! Oh, no, Vamos a hacer frente. Lato, frente, lado fronte, a tu el último, vamos a tirar un poquito el puño mantente, guarda tira, tira defiéndete la defensa skipping corto Dopo de esto, un minuto de pausa e iniciamos el ejercicio pelabdomen. Uh, perfecto. Estamos carico. Eso, un minuto de pausa. Un minuto de pausa. Tres ejercicio de abdomen. Vamos a fare 30 segundos con 10 segundos de recupero. para este ejercicio, habíamos bisogno de, del peso: que puede ser una botella de agua, un manubrio, cualquier cosa pesante. ¿Qué ejercicio vamos a fare? Vamos a fare con este, guarda el ponte, el ponte ¿qué facho ¿qué facho, vado avanti. ta, ta, ta, ta, ta, ta dos ha hecho esto uno dos torno indietro nuevamente los 30 segundos el, el próximo de abdomen su tapetino no te preocupes no te preocupes vamos a iniciar con el tapetino el tapetino el tapetino 30 segundos con 10 segundos de recupero. Ok, vamos con nuestro primer ejercicio para el abdomen. Vamos a modificar el timer. ¿Cuál lo de facto por 40 segundos? 40, 40. Ok, vamos a 30 segundos. 30 con 10. Aproximadamente 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. ¿Cuántos ejercicios? Son eficaces, son eficaces si tú eres una persona constante. Dorme bien, mangia bien, fai todo bien, pensa positivo, le mete bolia, y eres si constante, vas a ver grandes resultados. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con, con los tres ejercicios para el abdomen. Tres ejercicios para el abdomen. 30 segundos con 10 segundos de recupero. Ok, me preparo, me preparo. Me preparo, posiciones, posiciones. Tú todo este esfuerzo vendrá pagado. Nesuno te regala niente, nessuno, nessuno, nessuno. Ok, me preparo. 3, 2, 1, vía con las señales. Primo ejercicio, primo ejercicio, tú. Dietro, guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Sal, contraigo. Contraigo, sí. Sí contraigo contraigo el abdomen importante que tú respires ¡Ah! se siente se siente se siente el próximo el próximo nuevamente se repite se repite se repite se repite, contraigo, contraigo, extiendo, va, ah. sí, ah, sí, respira, se la falla. ah, se sí, una persona vincente. Yo consiglio, dejar el puesto de, parte de este ejercicio, bici, consigue un con ejercicio al menos de 2 a 3 volte a la settimana. Último, último. Ah! Brucha, brucha, brucha! Ok, nuestro próximo ejercicio. Tipo plan, tipo plan, Guardalo Tipo plan, tipo plan, su, su, su, su. Va. Uno, dos. Cuatro. Tú el bloque. ¡Uh! Madre de Dios. 60, 60, 60. 60, laboros. 60 laboros en la 60 en la hora en el abdomen. Uno. ¡Fuerza! Uh. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Llevamos casi por la mitad. <tose> ¡Su, su, su, su, su! su. Ah. Ok, perfecto. El último será el ponte, el ponte, el ponte. El ponte. El ponte. Ok, palo, camino, camino, camino. Va avante, avante, lo que yo más yo arriesga. 2, torno indietro Ah, nuovamente scendo 1, 2, torno indietro nuovamente da da da Uno, 2 torna indietro. da da da da da da da da avanti, avanti. da avanti. da Va. Segundo, segundo, nuestra segunda, ta, Avanti. lo que mayor riesca, ta, ta, uno, ta, ta. Uh. nuevamente, ta. Ta. Ta. ta, camino, camino, solamente el brazo y camina, ta. uno, dos, uh. fuerza, fuerza, último. ¿Dónde? último round último último Como último, por el yordo de hoy, habíamos finito. Hemos hecho un laboro muy inteligente. Hemos hecho primo cardio, después del cardio, habíamos hecho ejercicio. Pero el abdomen, no dimenticarte que una sana y correcta alimentación es fundamental para lograr tus objetivos. Siempre, sé constante, sé constante. Repíteme estos ejercicios de, de una a dos vueltas a la semana. De cuore, Pablo.